La verdad que lo celebramos porque, bueno, los diarios son las piezas más vulnerables. El papel, como me contaban los los que entienden, el papel es un alimento que atrae a cuanto microorganismo, bacteria, anda, es muy frágil, se deteriora con la luz, con la humedad. Entonces, bueno, los diarios sufren, por lo tanto, esta primera etapa de la digitalización tiene que ver con salvar toda eh, la colección de la hemeroteca, que es gran parte de la historia de Mendoza, porque uh -huh. los diarios son el testimonio Tal del momento, cual, la día época, día. el contexto del día a día. Así que bueno, primero los diarios, porque son los que, bueno, si ven imágenes, empiezan a deteriorarse, hay páginas que ya no están completas. Tenemos algunas imágenes para compartir. Claro, lo que se ve es que son diarios muy viejos este y a lo mejor hemeroteca y pide esos diarios, ¿los puede ver? No, nosotros ya los diarios, los diarios están todos ordenados por estado de conservación. Bien. O sea, lo primero que se hace es buscar de día a día, preservarlos en su estado. Perfecto. De que no se sigan deteriorando, tienen como de, distinto estado de contaminación y hay muchos ejemplares que ya no puede acceder nadie. Algunos que se pueden acceder solo es ante el pedido específico de investigadores, historiadores, científicos, uh -huh. que con un protocolo, estos es barbijos, claro, guantes, ahí estamos viendo guantes para manipularlos. Sin salir del ámbito en el que están, se puede. Ya el público en general no, porque obviamente alogearlos se te puede desintegrar completa la página. Por eso digitalizarlos no es solo preservarlos, sino que después la comunidad completa, desde una computadora va a poder acceder y desde donde esté, porque nosotros tenemos muchísimos pedidos de historiadores, investigadores, eh, que están lejos, están en otros países y o en otras provincias. Entonces, bueno, vamos a poder acceder todos sin ese miedo o, bueno, o el recorte de que algunos ejemplares en forma directa y otros ya no, porque bueno, pasa esto. Si bien sabemos que con el tiempo desaparecen no hay modo de evitar que se desintegren pero bueno ya van a quedar preservados uh -huh. en un gran banco digital donde después todos vamos a poder acceder al diario que queramos del día que queramos del en año forma que remota no necesariamente en una computadora de la biblioteca exactamente las bibliotecas y la, esto la pandemia marcó un antes y un después claro. en el lenguaje de las bibliotecas las bibliotecas han asimilado la digitalización han asimilado que mucho se consulten porque vos accedas a distintos bancos de información que hay y a su vez esto hace que después vos estés en redes con todas las bibliotecas del mundo. Uh -huh. eh, hay bibliotecas virtuales que se compran y nosotros estamos ahora en una segunda etapa viendo de comprar una biblioteca virtual con los grandes títulos. Y entonces vos podés acceder a libros que ya no existen en el mercado ni van a existir. Entonces, bueno, la digitalización está buena, lo que no significa, porque por ahí la gente más grande nos pregunta, ¿Y pero un día va a cerrar la biblioteca, no va a haber más libros corpóreos. ¿Va no, no, esto no va a pasar nunca, los libros se siguen editando. Que vos puedas acceder, tomarlos, abrirlos, leerlos. Pero bueno, la digitalización, y nos pone en un plano internacional, digamos. Nuestra biblioteca aparece, ya es una biblioteca muy importante, muy referencial, ya aparece en todo... El, el panorama de bibliotecas que de cualquier lugar del mundo cualquier persona puede acceder. Claro, ¿es costoso esto de digitalizar? Mira, esto nosotros tenemos un aporte del CFI, que uh -huh. es el que ha aportado los escáneres aéreos. Que es el Consejo Federal de Inversiones. Claro, eh, ellos son los que nos han hecho ese aporte de la tecnología. Obviamente, esto nos tomó y estuvimos ahí, porque fue en el medio de la situación económica que hizo que se disparara todo tipo de de valores de la tecnología y todo lo importado. Todo es costoso, claro. pero bueno después tienen eh, la posibilidad de, de, de que bueno los tenemos largo tiempo, ya están, y por supuesto que la tarea que hacen no tiene precio, Totalmente. porque es digitalizar. Primero todo el tema de los diarios, después revistas, y por supuesto libros que ya también corren el riesgo de... ...y deteriorarse. Entonces, bueno, son inversiones que, aparte, como nosotros decimos, más allá de, del concepto y del espíritu de la biblioteca, eh, tiene que ver con la responsabilidad institucional de preservar el patrimonio, que tiene un valor de investigación, de consulta, sí. y de que construye muchas veces parte de la historia, que ni siquiera está en otras fuentes, porque a veces los libros de historia obviamente no tienen todo el detalle, entonces vos vas a una página uh -huh. y ese día y más muchos años antes los diarios a toda la información de un hecho no o sea, cualquier hecho político social económico una policial, guerra policial claro. en donde se desgranaba un montón de información totalmente fidedigna de primera mano entonces el diario es un gran documento Fabián desde qué año eh, tienen, tienen diarios que van a digitalizar y, y qué, ¿de qué diarios estamos, estamos hablando? Estamos desde los años, desde los, de 1880 en adelante uh, uh. y hay, bueno, los dos diarios, bueno los Andes, el Mendoza, eh, el Ciudadano, todos los diarios que han venido después, mendocinos y muchos diarios eh, del resto del país. Y también, por ahí, que, que se va también buscando preservar, hay algunos pequeños diarios municipales Ajá. que se hacían en los departamentos que, bueno, se rescataron y se trajeron a la Qué biblioteca porque es la única que tiene las condiciones para preservarlos. Así que, bueno, es un sinnúmero. Se va priorizando de acuerdo al diagnóstico que hacen los digitalizadores del estado de los diarios. Entonces, eh, es muy minuciosa la tarea porque hay que tratarlos como trasladan se les pasa el escáner, que no los toca. El escáner también es parte de la inversión, digo... El escáner es, es la inversión. Es la inversión. Y nosotros, a su vez, hacemos un equipo, una contratación de un equipo Ajá. de cuatro merotequistas. Tampoco pueden ser una multitud, porque esto es muy sutil el claro. trabajo... Eh, nosotros contaminamos el ambiente obviamente sí. con sí. nuestra respiración con nuestra transpiración con, con el hecho de estar tocando las y páginas. aparte como son muy jóvenes y yo los veo nada son esos personajes especiales con un perfil de la paciencia el bicho sí. de biblioteca el bicho de biblioteca acompañado a la ansiedad pero sí. la maneja no claro. de saber que esto hay que apurar pero lo hacen son sus hijos la verdad que cuando yo los escucho con la pasión que hablan y cómo se aferran pero sí tienen algo bueno, que estos bueno, son con los conceptos patrimonialistas. El despojo de saber que estas cosas van a desaparecer. Claro. Pero bueno, ellos ya están como en paz de que están guardadas. Sí, tal cual. Y el escáner también, eh, viste que hay algunos sistemas que escanean una página y además interpretan la, la letra, cosa que vos después... Abelino Maure, supongamos, y te tira una página de esa época. Sí, nosotros tenemos el proceso primero de digitalización, eso se carga... Sí. Y después empieza un trabajo para que, lógicamente, vos con un buscador claro. ponés una referencia, porque a veces tenés todo el dato, es decir, fecha, título de la noticia, o a veces como hacemos nosotros en el Google, que ponés una claro, palabrita claro, sí, claro. y claro. aparece. Después viene el proceso de sistematizar toda la información cronológica y que tenga acceso. Y una etapa que va a venir en algún momento, y esto fue un foro que organizó la de filosofía y que me invitaron a participar es todo un proceso legal y jurídico sobre el uso de estos archivos porque ahora viene que todo lo que está digital empieza a ser un gran contrabando de información en el caso de los diarios son de información pública y abierta pero sobre todo las publicaciones científicas mm. comienza a haber un gran problema de propiedad intelectual, de tráfico de información. Entonces después va a venir un trabajo en donde también se cuide los modos que vos accedas, uh -huh. porque nosotros somos el diario que editaba o el que sigue editando, es el dueño lógicamente intelectual de la pieza. Nosotros recibimos el ejemplar, pero ya el trabajo del archivo y la digitalización es patrimonio de la biblioteca. Lo tenemos que cuidar porque estas colecciones digitales completas se las roba a otra biblioteca, se las roba en Mercado Negro. El famoso Negro. copyright, claro. Y en el caso de, yo aprendí un montón ahí, en el caso de las revistas científicas, cuando vieron que los grandes descubrimientos científicos, para que se eh, legitimen, se tienen que publicar inmediatamente. ¿no? Los premios Nobel, por ejemplo, que ganan algo por el descubrimiento de algún microorganismo, de alguna vacuna, inmediatamente se publican. Y esto, bueno, tiene todos visos legales, porque cualquiera entra, claro. se roba y la se información, roba, se claro. atribuye la información, han habido conflictos internacionales. Y, bueno, también lo bueno es que la, lo digital sí podés seguir la ruta, no como bueno, ha sucedido lamentablemente, cuando se roban piezas patrimoniales en un libro o una pintura en un museo, es tan rápido el tráfico que se desaparece y nunca más sabes dónde están bueno acá está preservado de todos lados pero después vamos a empezar a, a construir los derechos y los territorios claro. jurídicos para o, o, o hay casos que por hacer daño se roban vos no lo no te destruyen el archivo pero lo toman todo y lo desaparecen uh -huh. lo modifican lo alteran no es en el caso de diarios que es un documento público que claro digamos no hay modo de contradecir lo que ya el diario había publicado. Pero posiblemente sí con un incunable, por ejemplo. Posiblemente con un incunable sí. Eh, aparte que, bueno, eh, también esto hace que se detecten eh, dónde están estas piezas, si bien, bueno, es todo patrimonio público y se conoce. Mucho con un mercado que uno ni imagina que existe o, o cómo se mueve, en que, bueno, hasta se piensa que en un momento se puede empezar. Como a vender esa pieza digitalizada. Porque, claro. Por supuesto, la original no vas a acceder nunca, salvo que no sé, hagas un robo. Uh -huh. Entonces, bueno, hay un juego porque hay piratería y, y después hay, las grandes organizaciones se pelean eh, la propiedad. Entonces, ellos sí se están buscando robar. No va a ser con nosotros, no va a venir otra biblioteca pública a robarnos nuestro mérito. Pero, Pero bueno. sí está bueno. Mecanismo por, como para estar seguros en ese sentido. Vos, ¿vos sabés que, perdón, te, te, te interrumpo para enganchar con esto, porque en algún momento la biblioteca sufrió robos sí. muy valiosos, ¿no? de, de los incunables en un momento, y después entiendo que de piezas, algunas, algunas ediciones de Diario Mendoza que desaparecieron de la biblioteca, uh -huh. estamos hablando de hace muchos años, pero, pero claro, eso era más desde lo físico. Eso no, es lo físico. Se, se, se llevaron los incunables físicamente. Se llevan los incunables físicamente y es inmediato como desaparece y de hecho no se encuentran. Se, se disparan las alarmas internacionales. Esto uh -huh. es, eh, digamos, todos, hasta Interpol es la que la que está monitoreando, pero la verdad que el, el mercado negro tiene una velocidad y esto la pieza sale del país en cinco minutos, claro. nosotros estamos muy cerca de una frontera, digamos, sale de nuestro país y, y cuesta un montón. Uh -huh. eh, y esto pasa, bueno, con, la, con las obras de arte, eh, esto sigue pasando, desaparecen, de hecho por ahí leemos obras que han estado 100 años desaparecidas, y aparecen, bueno, porque fortuitamente se cruzó la información, pero es rapidísimo y a veces ni siquiera eh, es la posición corpórea que termina teniendo alguien. Es como que está pasa de mano en mano, la van comprando uh -huh. y es casi una pieza como tener acciones en un banco. Uh -huh. Cotiza la pieza, uh -huh. pero bueno, los coleccionistas... Mercado negro. El mercado negro. Es, es increíble y por eso yo tenemos muchas consultas sobre piezas de arte que tienen que salir del país por una situación legal, hay que ser muy cuidadosos porque... Tiene que pasar a aduanas y tiene que haber un por qué sale y es un patrimonio. Y Tal cual. Ahora, pi pienso en nosotros como, como consumidores de libros. Este, ¿Qué han pensado respecto a que si después está digitalizado, yo quiero ingresar a la página de la biblioteca y chequear esa información o simplemente verla? ¿Cómo, cómo sería para nosotros? No, eso se va a generar, por supuesto, una página de la distintas secciones y vos puedas entrar Ajá. y por supuesto está toda la certificación y la referencia. Claro. Porque alguien me decía también si digitalizábamos como parte de a ver, el diario de un día se tomaban algunas páginas como para el muestreo que está. No, porque si hay algo que sí preserva la biblioteca es la contextualización del texto. Claro. Es decir. No podés solamente eh, una partecita. Como claro, alguien decir, me preguntaba van solo lo, las portadas claro. que son como la síntesis del diario. No porque lo que busca la biblioteca y lo que siempre va a preservar es que vos, así te lleves una fotocopia, uh -huh. eh, esté contextualizado, anclado a la referencia, a qué libro, a qué edición, a qué autor, porque bueno, cuando nació la, la fotocopia... Yo soy de la generación que hice el secundario con fotocopias, lamentablemente ahí está también la mala información, la mala investigación o el poco poder de síntesis, porque nosotros tomábamos una hoja suelta, que a veces no tenía ni título, que claro. es, la página empezaba por un, un continuado, o sea, había habido una claro. coma en la página antes y seguía un texto, vos tomabas encima. El pedazo que te interesaba aprenderte, no sabías el autor, no sabías cómo claro. venía. Entonces, así es el poder de síntesis o el conocimiento retaseado. La biblioteca va a trabajar siempre en que vos te lleves muy claro de dónde, cuál es el continente de todo ese texto. Perfecto. No, no sé si tenés el, el número exacto, pero aproximadamente, para tener una referencia del trabajo que están haciendo, de esos libros que estamos viendo en imágenes que contienen varias páginas de diario, ¿Cuántos son y cuánto tiempo va a demorar? No, no tengo el número exacto, pero ustedes imaginen que si vemos del 1880, los diarios publicados siete días a la semana, gran cantidad, se busca llegar a completarlo todo, uh -huh. nosotros vamos a cumplir seis meses y por supuesto lo, el equipo ya me dijo queda un montón. Claro. ¿Seis meses hace que ya están haciendo Claro, esto? entonces eh, vamos por seis meses más y está asegurada la continuidad, pero yo porque no, no me cargo de la... Digo, sé cómo es, entonces, bueno, pero ellos van y como diciendo, falta mucho. Claro. Fabean, ¿no? Y, y van, a, van a terminar de escanear todo y ahí recién va a estar disponible el sistema de consulta claro, o lo van a ir haciendo no, de pronto. No, ya hay eh, digamos, hay un banco de datos que vos podés ir consultando. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, lo que son muy cuidadosos es esto, de, de que después esté cronológicamente claro. y que esté muy claro, porque claro. obviamente te van a faltar seguramente eh, ejemplares o piezas en un ejemplar entonces, después hay que ser muy serio porque volvemos a lo mismo, si nosotros no hiciéramos un trabajo serio, cuando vos subís todo esto, podrías jugar con el archivo y decir pongo tres páginas de este, me comí este se me salteó, cinco años de este no están porque me... no es que realmente es lógico eh, y ordenado para que sea un trabajo serio. Y que lo que no está, o el salto que puedas pegar de una página a otra o de un ejemplar a otro, es entendido porque, bueno, no existía o ya no hubo modo de escanearla Claro. Perdón, eh, para, para medir un poco la cantidad, decía él, desde 1880 en adelante, los siete días de la semana, pero, por ejemplo, el diario Los Andes tenía, en los Andes era el, el diario eh, Despertino, pero después tenía el Vesper salía el Andino, era otro diario de la misma empresa, entonces tenías dos diarios en un mismo día, durante muchísimos años, ¿no? Entonces, con ese tamaño solamente gigante, con es, además, aparte con el tamaño sábana. Era el, era el claro, tamaño sábana se veía la, la manipulación que es como para dar vuelta una Tan insomo hoja. para leerlo. Sí. Pero Tenía era igual. un placer, yo crecí sí, con amor. estos diarios, claro, sí. esperabas que llegara, sobre el todo el domingo, que <ríe> era un tomo, porque aparte pensaba que las ediciones de sábados y domingos eran un montón de suplementos. Uh -huh. Los claro. domingos era un toco, como se dice, de papel, sí. y vos empezabas, mi padre ordenaba la distribución, decía, bueno, yo leo primero ustedes usted y repartía las... Había para todas las sí, secciones. ...los suplementos, para la entero, de acuerdo claro, a los intereses, sí, claro. habría sesiones de casi juegos para chicos, bueno, los crucigramas eran una, un prota, eran protagonistas, digamos, es mucho, es mucho material, pero bueno, lo importante es que existe la digitalización y que la biblioteca eh, no son muchas, nosotros, nuestras condiciones de preservación y de digitalización eh, no le envidia, nosotros tenemos la Biblioteca Nacional como referente y yo la trae, bueno... Preguntaba, pues yo voy y aprendo con ellos. Eh, me dijeron, quédate tranquilo, porque todas nuestras condiciones eh, ambientales, nuestra manipulación, todo, eh, hay cosas que ni siquiera la Biblioteca Nacional las tiene y nosotros ya las tenemos instrumentadas. Buenísimo. ¿Esto esto se puede hacer extensivo al Archivo General de la Provincia? Y sí. Que tiene documentación. Igual el que archivo se puede tiene, ya tiene el archivo. Eh, el doctor Chavaza trabajó, trabajó, trabajó, insistió, insistió, porque bueno. Los patrimonialistas y los investigadores son como bichitos que vos le decís, no sé, pintemos, no, comprame este instrumento. Eh, un archivo que no es de esta alta generación, pero es eh, un escáner eh, propio que va también de a poco eh, levantando todos los documentos, porque sí, los documentos del archivo histórico cada vez son menos accesibles al original uh -huh. porque la verdad que ahí ya estamos hablando de documentos escritos de puño y letra de la persona sí. entonces cuando vemos por ejemplo, hay gran cantidad de San Martín por ejemplo todo hay muchísimo de, puño y letra. de San Martín que por supuesto está de puño y letra eso ya le da otra significación ya es un, un documento único irrepetible no conseguible, porque bueno, por ahí en un libro de historia se replicaron cartas eso. Uh -huh. Entonces, es una pieza de mucho cuidado porque no vamos a volver a ver a ver las joyas de la biblioteca cuando yo no había entrado nunca. Porque siempre había sido como muy cauto, decía, bueno, entré todo así como un astronauta y... <risa> Cuando vos tomás y abrís un libro que era de la biblioteca del general San Martín, que lo tenía en su mano, que lo compró, que no sé qué, que lo claro, que wow. le llegó, no, es un flash. <coughs> un y vos simbolismo. decís, wow, es muy fuerte, le pasó a todo el equipo que entramos ese día, porque no dimensionás, digamos, no. cuando vos decís, voló en el tiempo, pero a su vez estuvo en la casa de San Martín, estuvo en sus baúles, pues... Entonces, esas piezas ya tienen otro tratamiento porque... Son únicas y repetibles, y lo que está de puño y letra, como en el archivo, que hay muchísima documentación original de él, como de muchísimas personalidades de la historia, hay muchas piezas fundamentales que han permitido reconstruir la historia. Uh -huh. Tal cual. Porque